Ay, ay, ay. ¡Helpiaps! Ay, joven Andrés. Huh. No, no, no, no, no, no.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 Ay, no. No le digo. Ay.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 ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, sacratísimo rostro! ¡Ay, no! ¿Qué es esto?